hola hola bienvenidos a lightspeed spanish bienvenidos this week we're doing an advanced intermediate so we're going to be talking in spanish we're going to answer a quick question for michael moran hola, hola michael. michael and then we're going to talk about our plans for the christmas holidays yeah we'll ch Ooh, ch i didn't know we had a plan plans. for the christmas holidays well, that's why we're going to talk about it <laughs> Just perhaps we can actually make a now. plan We'll make a plan during the conversation. We'll discuss live. <laughs> with the calendars. <laughs> so, <pardon>. <laughs> okay, <laughs> okay. Así que nos vemos en la segunda parte. So if you like this kind of content and you'd also like maybe to have your suggestions to, uh, dealt with in lessons here, <laughs> dealt with, um, you can join our subscribers on YouTube and there are two options. One is where you can offer suggestions, etc. and the other one is where you can actually come and join us and join our live lessons every two weeks as well. So if you'd like to support us, just press the join button down below. Muchas gracias. Bueno, tindia. Eh, Michael Moran está preguntando por un test, un quiz que hicimos eh, hace un poco y la respuesta fue este es un gran trabajo uh -huh. ¿vale? y él está diciendo ¿por qué no es esto es un gran trabajo? ¿cuál es la diferencia entre este es un gran trabajo y esto es un gran trabajo? Vale, cuando estás usando el neutro que dices esto es un gran tra trabajo es como decir this thing is a good job mm. ¿vale? cuando dices este es un gran trabajo es como si dijeras este trabajo this sí. específicamente, job específicamente is sí. a good job ¿vale? te estás refiriendo a trabajo en vez de a this thing mm -hmm. ajá sí entonces es más como no sabemos o, o, o no estamos diciendo exactamente lo que es esto es, sí esto pero. como ¿qué este? es esto? esto es un gran trabajo ajá uh -huh. instead of en vez de comparar, por ejemplo, eh, un buen trabajo, un buen trabajo, no, no, este trabajo, este de aquí, después de este, este de aquí es el que es un buen trabajo, sí. ¿sabes? Pero los, las dos frases son correctas, ¿verdad? Las dos frases son correctas, depende de, de qué de, quieras decir. Del contexto. ¿sí? Claro. Uh -huh. Sí. Ok, ok. Por ejemplo, eh, si hablas de una idea dices, "Oh, esto es importante." Como "This thing that I'm going to say is important." ¿Vale? Mm -hmm. Pero si dices, "Esta es importante," "This idea," ¿vale? Mm -hmm. "Is important." Out of all of the ideas, mm -hmm. this one is important, ¿vale? Entonces, estás refiriendo a algo en particular. Sí. En este caso, como has dicho "este" y hablamos de trabajo, te refieres a este trabajo. Si dices "esto es this thing, esta cosa" sí. y luego explicas lo que es, "this thing" Mejor pensar así, como this thing in general eh, Sí, ese es el sí. resumen eh, sí. rápido y... Sí. Bien, bueno, muy bien. Sí. Ajá. Vale, entonces, Tintia, eh, vamos a hablar un poco mm, sobre los planes de la Navidad. En este momento tenemos que organizar la Navidad, pero es que, es no que, tenemos un plan es que, de, A ver qué planes me cuentas. Tenemos porque... un plan del 24. Bueno, a ver, el, pla... <risa> el plan del 24 es el plan de todos los años no no no pero me <risa> no es una sorpresa a, a la casa vamos a ir a la casa de tu hermana no lo sé eso que quería no sé si vamos hermana. a ir a la casa de mi hermana o a la casa de mis padres yo o... quiero que vengan aquí Cynthia sí pero no sé no sé qué vamos a hacer la casa más grande tenemos la estufa de pellets mmm... sí bueno sí. es que tenemos no. que hay que turnarse porque tenemos sí, sí. El día de Nochebuena y luego el día de Nochevieja. Sí. Y el día de Reyes. Sí. Entonces hay que. También, Alguien tiene que coger el coche. también la fiesta del cumple de Sebastián. Luego el cumple de, de mi hijo, que es el, el día 22. 22 de diciembre. Entonces. Entonces vamos a estar en, en la casa de cada cada uno, ¿no? Claro. Supongo. Es que este, este año mi madre no puede cocinar. Ah, porque sí. mi madre tiene el brazo mal el derecho, porque se cayó y no puede hacer nada con el brazo, mm. entonces mi madre no puede cocinar, tendremos que cocinar mi hermana y yo o sea que va a ser un desastre No, no, no, cocinas muy bien tú. Pues está esperando mi hermana <risa> También yo es lo que pensaba <risa> Mi pobre hermana, yo te quiero mucho pero... Su hermana Pero... está, está embarazada y tiene una tripita muy, sí, muy bonita ahora. Sí, ¿eh? es verdad. Sí. Así que bueno, a ver qué. ¿Llegará a, a la placa de India? Eh, India? <risa> ah, eh, en diciembre sí, luego ya no sé más adelante. <risa> Pero bueno, sí, ellos. Pre... Normalmente nos dividimos la cena, como tú preparas postre, yo preparo primer plato, yo preparo sí. eh, segundo plato. Pero este año mi madre no va a preparar nada. No. Entonces mi hermana y yo tendremos que hacer un menú. Antes lo que pasaba, eh, Meceres, la, la madre de Cintia, ella normalmente ella hacía la cena, claro, hacía sí, la cena, ¿vale? Sí. Y había siempre había la cena como tradicional típica con un, un, una carne aquí, bla bla bla, platos platos. Luego poco a poco no sé, hemos ido perdiendo es, esa rutina. Un año, un año, tuvimos una cena Qué de todos los restos de todas las casas. Teníamos una, una mesa no, es que, de restos. La, no de tu, todas padre, las casas. tu padre es est que... estaba, estaba, no estaba nada contento. ¿eh? Es que un año celebramos el cumpleaños de Sebastián el día 23, ¿vale? no sé por qué, en vez del 22, lo celebramos el día 23. Y el día 24 era noche Nochebuena. Pero es que había tanta sobraba, comida sobraba el mucha día 23, comida. tanta comida que sobró, que no se usó, que le dije a mi madre, mamá, tengo un montón de comida en la nevera del cumpleaños, Sebastián. Entonces, el día 24... ¿Sabéis lo que pasa? Lo que pasó, pasa, ¿vale? Esa... Yo... Ya con, con, con Facebook y todo ese, ese rollo WhatsApp, todas las familias sacan fotos de oh, la cena, qué ¿vale? Ellos como, míranos, mira la cena, mira los platazos que tenemos. Y nuestra, nuestra, nuestra mesa parecía como algo algo de, de, del... del el, como un... De... Como algo. Que la gente normalmente saca, ¿no? Como, Como un asado. Los... No, no, no, el... me refiero a, a, a los platos, la cubertería, ¿sabes? Que reservan para fechas especiales, ¿no? Que sí. sacan lo, los buenos platos, los mantel, buenos cubiertos. Todos con su, su todo perfecto, gorrito, ¿no? De Navidad. Todos bien vestido, ¿sabes? Con los platos muy bonitos y todo, todo así. <ríe> y nosotros con un mantel normal de, de domingo y con Papel al por todos los sitios. Cartones, como risa? cartones de, de, de, de, de... Huevos fritos con patatas. Dios. Ay, qué risa. Pero nos lo pasamos muy bien, ¿eh? Sí. Nos lo pasamos muy bien. ¿Qué es lo sí. importante? Comimos bien. Mira, lo pasamos bien. Te digo una cosa. Te, te tiras medio día o, o más preparando la comida para Nochebuena. Sí. ¿Vale? Uh -huh. Para tantas personas. Preparando la comida. Te la comes en... ¿Máximo? ¿Máximo? ¿Media hora? Sí. Máximo. Sí. 15 minutos, 20 minutos. Luego tienes que recoger... Este, toda la preparación para, para media hora de placer. Mm. Y luego tienes comida para tres días. Sí, sobra siempre. <risa> Pero lo, lo importante, que es? La conversación, pasártelo bien, estar con la familia... Y la, pensé, sobremesa, bueno, es que... la sobremesa, la claro, sobremesa es la, so... es, es la, la parte claro. más, más bonita pero ¿Come? sí la verdad es que fue muy divertido comparar las fotos comparamos las fotos de de alguna de... <risa> uno de los familiares la, la, de la familia de Leti por ejemplo de Ana la familia de Ana Uf, de Ana una mesa Uf, digo, Dios, que te cagas mía, digo, no no no saques fotos de la mesa y no lo pongas en Facebook no había ninguna gamba ah, en la mesa pero nos reímos mucho sí nos reímos mucho y luego también el problema está en que mi hermana y yo no comemos carne. Entonces, mi padre mucho. se frustra porque mi padre quiere comer cordero. Pero es que aparte, aunque yo comiera carne, no comería cordero. Porque Gordon se encontró un cordero, una vez un bebé. Una, una bebé, una bebé. Y la tuvimos en casa, Lucy, y hasta los tres cuatro meses estuvo aquí con nosotras y con nosotros y era súper inteligente y súper cariñosa y la idea de comerme un cordero después de haber tenido un cordero es como como comerme un perro básicamente sí. sabes sí, la sí, misma sí. idea para mí como ah. un cordero un perro es que sí. igual sí. y no y mi padre no cordero es típico que yo lo entiendo, ¿vale? Que mi padre, pero es que joder, no, yo no puedo ver el cordero. No. Y eso. Encima, entonces todo, todo, todo, todo, todo es... ha ido, ha, ha ido mal, porque yo no puedo comer comida <risa> cualquiera, porque lleva sal. Así que yo tengo mi plato aparte. Cintia y, y, y, hermana eh, y yo, su hermana cordia. sin carne. José con carne, <risa> Lorenzo con, lo, con que, carne. lo que salga, lo que salga. Y, y Mercedes ah, intentando ah, complacer, complacer a todos. Mi madre ha de todo. Sí. Ay, qué gracia. Pero bueno, bueno, eh, como dices, es, es la compañía, la buena compañía, pasarlo bien, sí. hablar de... Siempre hablamos del pasado, de las historias, las cosas graciosas del pasado, Es ¿no? verdad, es verdad. Bueno, o sea, el año pasado yo hice un Beef Wellington, no, no era Beef, obviamente, era... Vegetarian Beef Wellington. Que eh, mi padre, A mi padre le gustó. No se quejó. Sí. Ese bueno. Y eso. Este año No es fácil, eh. No es fácil. Voy a hacer algo. fuera de lo normal para tu padre, ¿eh? Sí, pensé, Pero se lo comió y le gustó. Y yo. Vale, bien. Porque mi padre es un poco especial también. Cuando es algo vegetariano, es como, vegetariano. Y pero qué trabajo tuviste, eh para preparar ese Dios, beef wellington. Dios, no o... más, no van beef, beef, Este año no hay beef. Y una wellington. cantidad de, de hamburguesas que, que, no, que no veas. ¿eh? Yo no sé cuánto usé ahí, pero no más, Costó. Bueno, costó un beef wellington vegetariano costó más que toda la cena en un hecho, año. Porque esos, esos, esas hamburguesas de, de como vegetarianas, pero de buena calidad son muy, car muy caras aquí entonces eh, entraban como 20, yo qué sé. No sé, no sé entonces costó algo 60, 60 euros exagerado, el beef wellington exagerado lo que costó el beef wellington o sea, <risa> le dije a mi padre, cómelo como si fuera oro <risa> como si fuera un restaurante de 5 estrellas no te lo así porque ha cortado bueno, ah, sí que iba a decir Ah, no sé, iba a decir otra vez. Eh, entonces, pero no, mira, no mira, me... ya. ya eh, ah, sí, perdón. Han pasado más de 10 minutos. Entonces, muchísimas gracias a todos eh, los seguidores por estar con nosotros y, y por apoyar el canal y todo. Así que ahora nos vamos. Y nos vemos. Hasta luego, adiós. adiós. Y esperamos veros en el 2023 y deseamos que el 2023 sea un año fabuloso para vosotros, que sea vuestro mejor año hasta la fecha. Pero vamos eh, a hablar antes del de, de, de, de, de año, Cintia. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pues... Que, esta, este le este este no es sale esta semana, ¿no? Ah, pues vale, corta eso. Sí. Y, que, y pensaba que este era el de Christmas. No. Ah, vale, pues corta eso.